Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo especial. Tengo que aprovechar el camtasio mientras aún me dure. Bien, escuchen, voy a llamar a mi amigo. Llamé a mi amigo, a mi primo experto en capítulos de la Rosa Guadalupe. Y si sí, yo también vi este capítulo, pero no me lo vi. No lo encontré, pero me encontré un capítulo parecido, así que vamos a verlo. Todo inicia con esta niña a la que le apoy... apodan la niña haces, problema decir que ya acabaste la tarea ¿Cuál es su problema? Malú, es que no te estás quieta ni un solo segundo Eso ¿Qué? podría ser el problema, sí, pero no tenemos que complicar ah, las dame, cosas Bien su todos. madre Pero eran pastillitas de azúcar, ¿verdad? Bueno, esas pastillitas de azúcar son unas pastillas que supuestamente su mamá se toma cuando le da una gran... Necesita dormir o tiene muchos problemas Y harán lo que es y se las dio a las personas del curso, a sus compañeros, creyendo que eran pastillitas de azúcar. Y para qué me mandó a llamar? Un frasco con pastillas. Y se las empezó a repartir. Y Normita también ingirió esas pastillas. Y un compañero se quedó aparentemente en coma. Y como ustedes, al igual que yo... También creen que se trata de droga, Pero entonces ahí viene el problema que se presenta Es que la sociedad mira mal Exacto, esto se está volviendo un caputo Niño No se preocupen porque al final a la directora se le ocurre usar la mochila En donde se supone estaban los frascos La loncherita En donde se supone estaban los frascos de droga Para que la analicen y saber qué es porque de alguna manera el niño despertó del coma. ¿Qué? Esa pastilla era solo un chocho homeopático. No contenía toxinas, por eso en los análisis de su hija no se detectó ninguna droga o alguna sustancia tóxica. Un medicamento para conciliar el sueño. De cómo la sociedad discrimina y siempre verá lo peor. Y es curioso porque alrededor del episodio nos dan la pista de que... Bueno, nosotros nos dan la pista de que si era una pastillita para dormir, un somnífero. Ya que la misma señora toma pastillas cada rato. Al final, Señora todos licita, quedan bien, listo. Así que de alguna manera, todo salió bien y punto. Mamita, qué bueno que ya bien. La supuesta lección de este día es que hay que poner atención en los hijos, pero la verdad es que pienso que lo que realmente tendrían que enseñar mediante este episodio es que enséñenle a su hijo cuando una cosa es para dormir. Y los afectos que tienen las pastillas que toman sus padres, no vayan a terminar intoxicados de verdad. Bueno, eso es todo. Me despido. Che chau, chauredas cosas ya olvidé. Mis recuerdos son laberintos de Someluz. Y eres tú otra silueta. Y otras cosas siguen aquí, cosas que ven así.